Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de FIFásticos al desnudo. Vamos a desnudar el deporte. ¡Oh, ¡Hoy tendremos! Oye, oye, no grites, cálmate. Ah, oh, perdón. Hoy tendremos. Hoy vamos a hablar del Community Shield en Inglaterra y lo que hizo Muriño. Tendremos el análisis de la Copa Libertadores, el partido de vida, Pinches tigres. Eh, me duele el pecho, güey. Y hablaremos de la hermosa, hermosísima Liga MX. Y los resultados de la jornada. Un besito allá, adiós, de María, al fondo de tu corazón. Y bueno, pues vamos a ver quién va a ser el próximo técnico de la selección mexicana, qué candidatos hay. Y todas nuestras secciones habituales: lo bueno, lo malo y lo culero. Y notas rápidas. Ah, y también Peña la volvió a cagar. ¿Sí? Sí, qué asco. Esta semana también se jugaron varias supercopas. Tendremos el análisis y quiénes ganaron esas supercopas. Los nuevos supercampeones. ¡Supercampeones! Supercampeones llegaron ya para triunfar. Muchos goles van a anotar. Con emoción y aventuras te harán disfrutar. Supercampeones. campeones. Oye, ya, va a Ya, cálmate. Bueno, comenzamos. Cálmate, vamos a bueno, El Arsenal, después de varios años de no ganar una Premier League Pinches perdedores Tiene su premio de consolación otro año consecutivo Que es la Community Shield Y no son los de Marvel, eh <risa> y, y bueno, este, le ganaron al Chelsea Sí, y bueno, no fue la única nota Ojalá hubiera sido Pero Mourinho, como siempre, tiene que ser la estrella, el superstar Y un mal perdedor, como siempre lo ha sido Que creen que le regaló la medalla a un baby boy Que estaba ahí en la tribuna Vamos a ver el video Sí, se vio bien mal perdedor el cabrón Uy, qué mal perdonó se vio. Este, yo pensaba que Mourinho ya se había acostumbrado a ser este segundo lugar, lugar con todo lo que pasó con el con el Madrid, ¿no? <risa> con Bueno, pues vamos a ver qué pasó con las otras supercopas disputadas. Supercampeones. Supercampeones. Pues bien, vamos a hacer una escala directo a la ciudad de la droga, de la marihuana. Vamos a Ámsterdam y a Holanda, donde el PSB. Se corona como campeón de la supercopa holandesa 3-0 le ganó al sasazo del Groningen Y bueno pues guardado entró al en minutos 74 Y falló un penal No falles cabrón Bueno pasando con la supercopa francesa eh, Esta copa la jugaron entre el Paris Saint Germain Y el Olympique de Lyon Lo curioso de esta copa es que la jugaron en la ciudad de Montreal Si eres un estúpido y no sabes nada de Canadá eh, debes de saber que hay una gran eh, parte de gente eh, francoparlante viviendo en Montreal. Por eso decidieron jugarlo ahí. Y bueno, este, se lo llevó con dos pepinos el Paris Saint Germain. Le ganó 2-0 a Lyon. Y se coronaron un gol también ahí de, de Cavani. También se despachó. ¡Fua! Se despachó con la, con la bolsa grande. Pues bien, en Alemania, el Bayern Múnich quedó campeón de la Supercopa Alemana. Y, ah, ¿verdad? Eso les diría si hubiera ganado. <risa> pero no ganó, ganó el Wolfsburgo. Wolfsburg le ganó en penales y se coronó campeón de la supercopa alemana mal y de malas para los chavitos de Pep Guardiola y ni hablar pues el debut de Arturito Vidal el Rey quedó oscurecido ni con Vidal pudieron ganar no fue culpa mía, yo estoy bien, no fue culpa mía, no fue culpa mía, no fue culpa mía, no fue culpa mía ya ya ya sabemos que no fue tu culpa Vidal ya ya no mames y vámonos directo y sin escalas a la ciudad de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, ahí están mis compitas. Y eh, pues sí, se la bañaron los tigres, ahora sí, como ya ya se la bañaron en esta ida de la Copa Bridgestone Libertadores entre la Autónoma de Nuevo León, los tigres y los boludos del River Plate, boludo. Sí, caray, está esta... esta... Eh, final partido de ida este como que todos los mexicanos estábamos emocionados esperábamos más de tigres no todos yo, pensé, tigres. yo pensé que se iban a ir con un 2-0 allá para Argentina así tranquilito y no pudieron se, se fueron con un empate doloroso empate y, y bueno eh, toda la gente estaba emocionada eh, por ahí se manejaban redes en las redes sociales el hashtag de todo México es Tigre <risa> y este, pues todos estábamos emocionados y no pasó nada entonces, así es como nosotros pensamos que la mayoría de los mexicanos vivió este partido. Este, este Tigres está nada de ganar, güey. Puta, primer campeón de Libertadores. <risas> sí, güey. Yo me a ganar cabrón, cero, no, Venga, venga. Vota, vamos, venga, venga, Chica, por favor. Vamos, Tigres, venga. ¡Para Yurge! ¡Amaga! ¡Amaga! ¡Sigue! Tigres! ¡El balón para Yurge! Justo así sentí en mi pecho, así el cardón. Así lo vivimos. Yo creo que así se vivió cuando Jurgen Damm este, estaba solo contra el portero y hizo eso. Tuvo mil cosas que hacer. ¿Cuánto se puede vale? haber parado, volteado. Ahí estaba. Este, ¿Cuánto vale este cabrón? Vale 10 millones de dólares. 10 millones y no puedes meter un gol. Pero... Estaba Guiñac solo, el cabezazo de Sobis ahí. Eh, muchas oportunidades y nos vamos vale. dolidos con este 0-0 contra el River Plate. Y ahora vamos a las notas rápidas. El Arsenal hace una oferta de 65 millones de euros por Benzema. Lo informaron medios ingleses. Pinches chismosos. Shaquille O'Neal piensa que Cristiano Ronaldo juega en el Manchester United. Este tipo no puede diferenciar entre una hamburguesa y un helado. Increíble. El Manchester United hace una última oferta de 122 millones de euros por Gareth Bale. Eso es mucho, mucho dinero que jamás verás en tu vida, pinche pobre. Al menos que seas Carlos Slimes, nos estás viendo. Hola. Casillas brilla en su debut con el Porto y lo lleva a ganar en penales en la Colonia Cup contra el Valencia. HH entró 15 minutos y jugó un partido bastante digno. Llevan el juego de estrellas de la NBA a África. Los aficionados dijeron que de falta de pan, básquet. Pirlo se toma selfie con Bono. Testigos afirman que Bono le pidió consejos sobre cómo cuidarse la barba. Raúl Jiménez está muy cerca del West Ham, el cuadro del Upton Park. Ofrecerían un poco más de 14 millones de euros. West Ham, ¿a quién nos, si contratan a Raúl Jiménez? Será el peor negocio de tu vida. La Federación Mexicana de Fútbol ha suficiente la llegada de Decio de María a la presidencia, quien ya está desde los cielos cuidándonos y moviendo todos los hilos desde arriba. Y mientras tanto, Justino Compeán, pues, se queda como presidente honorario, honorario de la Federación hasta que suceda el congreso de la FIFA en México que será en el 2016. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que el señor va a seguir haciéndose millonario sin hacer absolutamente nada. Cristiano Ronaldo dejó a media entrevista a un reportero de la CNN. Se paró y le dijo, no me importa una mierda la FIFA. Pues bien, eh, vamos a hablar directamente y ahora sí que sin pelos en la lengua, me los quito, del de próximo técnico de la selección mexicana. Eh, ¿Qué te parece, Laura, que la golpe se está diciendo que hace el técnico interino aquí con el técnico. Eh, Pues La golpe sí me gustaría para... Hasta es uno lo de los mejores técnicos que ha tenido la selección mexicana. Nada más cuidado con las masajistas del tri, ¿eh? O no <risa> les... oh, los masajistas, o sea, digo. Aguas. Mami, ¿Qué más? ¿Qué, <risa> decir, eh, ¿qué, más era? ¿Qué otros nombres están? Caixinha ya se descartó y qué bueno, porque la verdad creo que era la personalidad igual que era el Piojo. Se descarta ya, él quiere dirigir, eh, al... prefiere dirigir al Olimpiakos que a la selección de México, o sea, qué mente, caray. Y pues dentro de la bomba, de los bombos que hay, está también, eh, pues, Mohamed, está eh, Antonio Mohamed, está Matosas. Eh, a mí me encantaría personalmente el potro. Este... ¿El Potro? ¿En, ¿En potro? serio? ¿Sí? ¿Es verdad? El Potro es, es un técnico de, no sé, que se vaya a dirigir, no sé, al equipo de policías de ahí de Mesa eh. No, pero el Potro Para selección mexicana es como si estuvieras hablando de Nacho Andrés para la selección No, no, para, no, bueno, eso, sí, eso sí es una broma okay. y me vomito Pero el Potro realmente tiene potencial, conoce las selecciones menores, conoce el fútbol mexicano en general ah. Y no tiene ningún partido a favor de que juegue en América o dirigió en tal lado Es un tipo unánime y No, la verdad, no me gusta el Potro Le vendría bien este, oye, supiste lo de lo de este, ¿Pasó? lo del Tuca Ferretti. Ah, sí, que dijo este. Ah, pues vamos a ver, vamos a ver, ¿no? <ríe> está salir. muy bueno Entrenador de la selección mexicana. Si tú me ofreces de barrendero, a lo mejor me interesa. Pero de entrenador de la selección mexicana, ya, ya no me interesa Fui candidato cuatro veces y ni le pongan porque no voy. Yo me qué hacer la bandeja. El dirigir a la América Yo de canasta. Bueno, ya, este. Pues fuentes oficiales eh, de mucha. ¿Cómo se llama? De de mucha, mucha autoridad. Mucha autoridad. Este nos mandaron eh, quién va a ser el siguiente técnico de la selección mexicana. Y bueno, aquí lo tenemos. Te doy las. para que. Y el próximo técnico de la selección de México será. Vamos con el resumen de la jornada, de la jornada 2 de la Liga MX. Está hermosísima Liga eh, MX. Pues belleza. el partido del Morbo que fue entre el América y el Atlas. Eh, ¿Por qué fue el Morbo? Pues porque regresó matosas al Azteca, ¿no? Sí, así es, regresó después de saluda salida prematura del nido, Este se rompió el huevo antes y emigró el ave, <risa> se fue a otro lado y cayó en el Atlas justo el equipo de TV Azteca. ¿Cuánto, cuánto le ganó? Eh, pues le ganó 3 a 1, 3 ¿eh? A uno. 3 a 1. Otra vez volvieron a ganarle. Pinche Nacho Ambris, eh, como sea, por ahí este, se, eh, oí varios comentarios de que Nacho Ambris, eh, el único problema, el único error de Nacho Ambris es que no es un director mediático, o sea, no mames. <risa> el único problema, ¿Es, ¿Es, el único problema? es un gran problema. <risa> es un gran problema, la verdad le faltan huevitos al señor. Y digo, honestamente, y bueno, esté de acuerdo conmigo, o sea, alguien que se llame Nacho. No puede dirigir ningún equipo o sea, <risa> Imagínate cómo le hablaba en Europa a Aguirre o sea, Así de este Mira Nachito, Nachito, te dije que las baguettes Sin, sin este, mayonesa cabrón <risa> Ya, ya, ya, llévatela, traen un cafecito mejor, ¿no, Mano? Descafeinado. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, y otro partido eh, que fue bueno en la, en la jornada número 2 fue el de Chivas contra Cruz Azul, ¿no? Sí, exactamente, este clásico que aún no tiene nombre. Eh, la verdad, partido ríspido, generalmente son 0 a 0 aburridos. Este no fue la excepción, eh, solamente que aquí sí ganó el Cruz Azul. 1-0. <risa> y bueno, pues la, la peor este, para Chivas, que bueno se queda ahí lamiéndola el fondo de la tabla. Eh, y bueno, pues una jornada interesante, ganaron muchos visitantes, el Morelia se impone, Este gana el León igual, eh, chapasiónate. Chapasiónate. Chapasiónate, <risa> chapa se impone al campeón, Santos no ha ganado, pocos empates, muchas victorias visitantes y fue una jornada muy, muy movida, muy bien. Ahí ya todos están moviendo los hilos ahí en la Federación Mexicana y sobre todo en la, en la Liga MX. Un abrazo a todos, eh, sigan moviendo los hilos. Y ahora presentamos al único, al inigolable, al amante de Lupita D'Alessio. En la opinión, del señor el honorable 442. Nacho Ambris, aunque te dieran al Real Madrid, la seguirías cagando, pendejo. Qué <risa> buen comentario, gracias por la opinión, mister. Y ahora vamos a lo bueno, lo malo y lo culero. En lo bueno, tenemos la espectacular caída libre que hacen 164 paracaidistas en una formación que fue algo totalmente hermoso. delicatessen qué bonito. En lo malo, una triste noticia para el mundo de salto con garrocha. Kira Klumber, una atleta este, austriaca de tan solo 21 años de edad, quedó parapléjica después de una, una caída cuando estaba entrenando. Ánimo, mucho ánimo a ella, mucha fuerza. Y en lo culero, Diego Costa atropelló a su Yorkshire Terrier. Eh, increíble, está totalmente devastado emocionalmente y él mismo comenta, y lo estoy citando, eh, es increíble que haya atropellado a mi perro. Él salió para saludarme y pasé por encima de él. Pues bien, fiferos, hemos llegado al final de esta edición de Fifásticos al desnudo. Eh, muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por los likes. Eso es un alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, <risa> nuestro peche. Este, Recuérdenlo, por favor, si les gustó, suscríbanse. Y si no te gustó, te reto a que te suscribas, cabrón. Te reto, cabrón. Aquí está el botón de, de suscribirse aquí abajo. Por favor, denle suscribirse. Y bueno, FIFEROS, recuérdenlo. fallando un mano a mano y aplastando sin crear tu mascota, FIFA, FIFA La Vida. La vida.